Saludos a esta conferencia para explorar la demencia desde una perspectiva budista y específicamente kármica. Y si estás aquí escuchando esta conferencia, lo probable es que en tu familia o entre tus seres queridos tienes alguien que está entrando o pasando por este proceso y de ser así solo Quiero empezar reconociendo lo fuerte y dolorosa que es esta experiencia y también de como poner como para toda, todos tomar en consideración que esta es una experiencia muy común. Según la, los estudios, las organizaciones eh, de salud mundial hay 10 millones de casos de demencia nuevo cada año y esto es decir que hay muchas familias muchas personas observando cuidando un ser cercano pasando por este proceso y no es realmente un consuelo saber que es algo que muchos viven pero a lo mejor Da cierto contexto para por lo menos mentalmente no sentirse tan solos o aislados en la situación porque realmente es muy compartida. Es compartida y también es, es una experiencia profundamente retante en muchos niveles para quienes cuidan físicamente pero también emocionalmente, psíquicamente, implica un cierto proceso de pérdida no solo de parte de la persona que está pasando por demencia y perdiendo facultades y habilidades cognitivas, sino para quien observa este proceso que la persona que conocimos está desapareciendo, la estamos perdiendo suavemente, gradualmente, o quizás vemos que la podemos perder ¿no? y también implica cierto tipo de pre duelo porque la, las indicaciones de demencia no son algo que llegan en la parte de aumento de nuestra fuerza vital ¿no? y en cierto sentido es algo que pasa más hacia la parte final de la vida de uno y ver demencia nos confronta con la mortalidad de la persona que queremos. Y vivimos esta experiencia con alguien cercano sin a veces mucha comprensión de los porqués y de lo que realmente podemos hacer al respecto. Y tanto para la persona viviendo demencia como para nosotros intentando acompañar, dar contención o estar presente para esta persona, hay mucha experiencia de impotencia. Límites brutales a lo que podemos nosotros hacer. Y en realidad la impotencia nace del reconocimiento que es un proceso que no podemos parar una vez empieza a veces en algunas formas de demencia y hay muchas formas hay tratamientos que pueden ralentizar el proceso eh, pero parar por completo eh, hasta ahora no es una opción que tenemos y al mismo tiempo hay mucho que podemos aportar para cambiar o afectar el, la manera en la que la otra persona está viviendo el proceso, está viviendo su demencia. Y mucho depende de cómo nosotros vivimos esta experiencia de ver y acompañar a una persona con demencia. Y un elemento que nos ayuda en ubicarnos en la situación y quizás podría ser un recurso para quienes acompañan, acompañan a alguien con demencia y por esto lo quise quise dedicar este tiempo para explorarlo es tener algo de perspectiva de kármicamente lo que está pasando y quiero iniciar esta este comentario, esta exploración Haciendo claro que yo no soy alguien que lee el karma, ni estoy diciendo que esta causa es lo que crea la situación de demencia, sino que tomando los principios básicos de karma y aplicando estos principios que tenemos a la experiencia de demencia, hay pautas que nos pueden ayudar en entrar y a cierta comprensión de lo que está pasando. Y esta comprensión nos puede ayudar a ubicarnos y orientarnos en el acompañamiento de alguien con demencia. Y solo enfatizando que solo el Buda o alguien con su mente totalmente despierta e iluminada puede decir, este, este efecto viene de tal y tal causa kármica. Y esto no es el enfoque aquí. De hecho, yo creo que lo que es más fructífero para abordar y comprender la experiencia de demencia no es de ver cuáles eran las causas, sino qué tipo de situación kármica estamos observando o viviendo. Y aquí las presentaciones kármicas tienen toda una sección de lo que es la purificación del karma que aquí se hacen muy relevantes y purificación de karma es un proceso y hay otras otras conferencias más específicamente sobre esto esto es un poquito tomando esto como punto de partida purificación de karma son procesos que se llevan a cabo cuando una experiencia que tuvimos el karma de vivir se madura, la semilla kármica madura en forma mucho más leve. ¿no? O, o, o casi no va muy, no tiene mucho ímpetu para hacer una experiencia completa. Y hay prácticas específicas dentro del budismo que hacemos. Es una, uno de los métodos muy potentes que el Buda dejó, de, al comprender cómo funciona el karma, de aplicar uh, remedios, no para completamente borrar el karma, sino más bien para aliviar, suavizar o purificar. ¿no? Y la mayoría del tiempo cuando purificamos el karma, lo que pasa es que nosotros de estar habiendo... Uh, haciendo prácticas intensas, virtuosas, podemos estar en cierto sentido como catalizando la maduración de ciertos karmas negativos, pero de forma muy debilitada. Y esto lo queremos hacer porque queremos que alguna situación pesada que íbamos a vivir, lo vivimos mucho más leve. ¿No? Y si quieres purificar karma o no, te interesa purificar karma, esto no importa. Lo que importa es cuando observamos la situación de demencia, vemos ahí cierta, ciertos patrones clásicos de purificación de karma, que son que la persona que está viviendo un karma purificado Vive una situación, vive una experiencia sin que realmente hay las condiciones reales en su alrededor para vivir la experiencia. Y el ejemplo clásico para esto son las pesadillas. Que en un sueño podemos purificar mucho karma negativo porque tenemos, vivimos algo y sudamos y... El, el, corazón se exhalera y, y sentimos vivimos muchas cosas en el sueño pero en la vida real esta situación no continúa esto no es una realidad compartida ¿no? pero nosotros lo vivimos como si así fuera ¿no? ya empiezan a poder ver ciertos paralelos ¿no? con lo que es demencia Otra, otro elemento cuando es purificación de karma, otra señal que es purificación de karma y no nada más un mal karma tomando la trayectoria normal, sino purificación que es un proceso acelerado mucho más leve de lo que iba a ser. Otra indicación de esto es que la situación surge sin que se pueda identificar o señalar muy claramente las condiciones que hicieron que la persona tuvo que vivir esto. ¿No? Un cierto problema en, en, en, en identificar realmente causas y condiciones, que no podemos predecir tan fácilmente esta persona va a vivir demencia porque cumple con tales y tales condiciones. Hay cierto como si fuera como elemento borroso del vínculo entre las condiciones obvias y la experiencia que la persona vive. ¿Por qué? Porque lo está viviendo por la fuerza de una, una maduración de un karma purificado. Y, ¿por qué los que purificamos conscientemente el karma queremos hacerlo? Es que cuando, en este contexto, un karma está siendo purificado, estamos deshaciéndonos de una semilla kármica que iba a traer much, consecuencias mucho mayores a lo que vivimos en una purificación. Y ahora decir que demencia puede ser la purificación de algo mucho peor, es como, ¿cómo? Porque... Al observar esto, uno siente que, ¿qué puede ser peor que vivir este proceso? ¿Qué podría ser peor? Pues, si miramos ciertas situaciones que la persona piensa que está viviendo, y a veces externaliza estar viviendo, de estar privados de su libertad, de estar rodeados por personas hostiles, de estar siendo robado, secuestrado, etc. Si realmente fuera viviendo esto, sí sería, en cierto sentido, peor que estar confundido, pero rodeado de personas cuidando generando condiciones de seguridad, asegurando que esté cuidado y atendido, pero la persona está viviendo algo mucho mayor. Esto es la parte que, que, que, que pinta o, o, o parece una purificación de karma, o indica purificación de karma, y también es una indicación que la persona en esta vi vida ya está viviendo algo que si lo hubiera estado viviendo en otra vida, en otras condiciones, sería realmente algo mucho más grave. ¿No? Y esto no es decir que no es grave tener que pasar por este proceso de demencia. Pero la alternativa de lo cual el, la purificación está intentando protegerla, o, o no intentando, porque no es como intencional, nadie está administrando consecuencias kármicas, sino es un proceso que evita que sea más grande. Entonces, de este sentido, sí es, un, es, es algo que posiblemente, y sobre todo para quienes tienen confianza que hay algo después de esta vida, se puede contemplar que a uh, mi ser querido estar viviendo esto en esta vida es, estará saliendo de este cuerpo con un karma muy purificado y esta, yo sé que esta perspectiva es un, puede ser un poquito como como contra, contra lo obvio que lo que queremos para nuestros seres queridos es que pasen esta parte de su vida tranquilas, en paz, contentas, gozando de su vejez, de su familia, etc. Es lo que con todo nuestro ser queremos para nuestros seres queridos. Pero desde una situación kármica esto es estar viviendo las consecuencias de karma positivo que ya saliendo de esta vida, este karma positivo ya uno ha vivido. Así que uno no lleva este karma positivo con uno. De estar viviendo demencia, uno está purificando desde esta perspectiva, purificando karma negativo que asegura que saliendo de esta vida, lo que sigue no tendrá este karma. Y esto es un modo de nosotros replantearnos un poquito lo que estamos viviendo cuando vemos demencia. Otra perspectiva que quizás nos puede dar pautas para orientarnos o comprender un poquito los procesos es que... Si bien podemos generar condiciones previas a la maduración de karma para que quede purificado y quede aliviado, las enseñanzas o el método para purificar karma funciona antes de que una semilla empiece a brotar. Una experiencia kármica ya está madurando. Una vez está en este proceso de madurar, o sea, ya empezó entonces nuestra oportunidad de, de tener de hacer más corto de realmente como ajustar el karma o tener mucha influencia sobre qué pasa este momento ya pasó una vez empieza a madurar una situación kármica, Podemos aplicar condiciones para aliviar la situación. Podemos acompañarnos a nosotros mismos, a otros en esta situación. Podemos usar nuestra sabiduría para ver si hay algo que podemos aportar a la situación para disminuir el sufrimiento. Pero la situación va a tomar su curso porque es una situación que ya se está manifestando. Y esto es decir que cuando alguien tiene demencia, cuando esta ¿no? experiencia kármica, que yo realmente creo que tenemos muchas paus pautas para ver como purificación y no nada más un karma, una maduración ordinaria del karma. Una vez este proceso inicia, nuestro rol no es intentar parar o pensar que podemos realmente Controlar esta situación que muy obviamente no podemos controlar por completo esta situación. Sino ponernos a hacer los ajustes internos para cambiar lo que sí podemos cambiar. Y esto es nuestro modo de acompañar a la persona. Lo que nosotros brindamos, las condiciones que brindamos que pueden aliviar su ansiedad puede aliviar su impotencia, puede generar ciertas condiciones favorables sin la expectativa que nosotros al, al dar esta condición ya hemos no decidido el resultado de lo que va a pasar, sino aportar condiciones favorables. ¿Mm? Y hay muchas condiciones favorables que podemos aportar. ¿Mm? Para poder hacerlo... Definitivamente necesitamos estar trabajando nuestra respuesta personal o interna a la situación y reconocer que tal como la persona puede sentir impotencia o confusión por los procesos que están viviendo sin poder comprender qué, qué pasa con los cambios, nosotros también podemos vivir impotencia, pérdida, duelo y tener mucha consternación. Y ya que vemos una persona cambiando de manera no tan predecible porque hay mucha, muchos síntomas, muchas maneras en las que la conducta puede cambiar, mucha variedad en formas de demencia, esto no es un proceso que podemos estudiar y ya saber qué va a pasar en mes. Uno y qué va a pasar en mes seis? Hay muchas trayectorias que hay que se puede tomar para pasar por la experiencia. ¿no? Y genera mucha ansiedad. Si estamos responsables para alguien y al mismo tiempo no, no vemos cómo realmente ayudarla, nuestra propia ansiedad va, va a ser un factor. Y nuestra ansiedad Definitivamente es un factor que impacta a la persona que estamos cuidando. Y al decir que hay muchas cosas que podemos hacer, no son nada más trabajar nuestra ansiedad, trabajar nuestro duelo, ponernos a conscientemente aceptar que esto es el karma que se está madurando ahora, esto es lo que toca vivir, a ver cómo vivirlo lo mejor posible, que es la perspectiva sabia. También ser tolerantes con nosotros mismos cuando no podemos mantenernos firmemente dentro de esta sabiduría y sentimos que no queremos, no queremos que nuestra mamá o papá o ser querido tenga que vivir esto. Y... Aparte de todo este trabajo interno que podemos hacer como un regalo, una realmente una expresión de amor para la persona que estamos acompañando, sí hay cosas específicas que podemos hacer para la otra persona. ¿no? Desde cuando observamos que las memorias a corto plazo están fallando, pero todavía tienen memorias de largo alcance, ¿no? las, viejas, las memorias de la niñez o la juventud, para ayudar a la persona a ubicarse en el mundo, podemos invitarla a, a, a explorar o a hablar con ella de, o él, con la persona, ¿no? breves anécdotas de, de cosas agradables, bonitas que vivieron. También se puede poner música de la época donde la gente sí tiene sus memorias. Y esto ayuda a que la persona pueda todavía sentirse conectada con el mundo. Porque también desde este ángulo, esta perspectiva kármica, podemos decir que su karma para Vivir la vida que tenían y ser la persona con la identidad, con las experiencias que tenían, se está ya acabando. Y afortunadamente seguimos teniéndola en este cuerpo con nosotros. Pero hay cierto desfase entre quienes están, quienes piensan quiénes están, su modo de vivir las experiencias y la persona que eran y el entorno en que realmente viven. ¿Está claro esta parte? Como que la persona, y de hecho hay cambios de conducta, cambios de personalidad, ¿no? y no debemos de pensar que, ah, ya, ya se está revelando tal como realmente era, ¿no? Y esto es importante porque a veces hay conductas, incluso puede haber conductas inapropiadas sexuales de parte de una persona con demencia. Y no debemos de pensar, y si sí, son muy dolorosas y avergonzantes, no debemos de pensar, ah, siempre tenía estos impulsos y ahora se revela, son cambios. ¿No? y si hay cambios de personalidad que, que podemos observar ¿No? y nosotros tenemos que intentar conectar con la persona que hay que no necesariamente va a ser la persona que era que conocemos ¿No? y esta esta tarea sí es, es muy retante de ver que el karma de la persona es tal que está viviendo otras cosas y otra identidad a veces que no es. Y sí es tremendamente doloroso cuando alguien cercano nos mira y ya no nos conoce. Mi primera experiencia con demencia fue con un familiar, un tío muy querido, eh, tío Ralph, o Rafael, ¿no? que mm, su esposa, como realmente nos dimos cuenta que, que tuvo demencia, que algún día había ido a la, ella había salido, ella, ella iba, fue católica, iba cada día a la iglesia, cada día a la iglesia, y regresando de alguna misa, llega a la casa y sale, y, y, y el tío escucho, la escuchó entrar, pero después no la vio. Y ella había ido al otro lado de la calle, donde hubo una escuela, y dijo, llama a la policía, hay una persona extraña en mi casa, alguien está en mi casa. No me entraron la casa. Y efectivamente llamaron a la policía. Y como... Y ya eran los dos viejitos, ¿no? Y ella auténticamente lo vio, no lo reconoció y percibió que alguien le había entrado en la casa y se fue asustado. Y vivir esto para nosotros es obviamente muy doloroso y retante. ¿no? Y reconocer que esto es un proceso que tiene su, tiene su ímpetu, que, que uno no puede realmente parar, que es tremendamente común, 10 ¿no? millones millón de, de personas por año, ¿no? y que fácilmente podemos contemplar que de vivir esta, esta situación dolorosa, por lo menos mi ser querido, Va a haber acabado con un karma doloroso y lo que le sigue va a ser mucho mejor de haberse quitado el karma que estamos observando su purificación. Si esto puede ayudar, entonces espero que, que, lo, ¿no? que lo incorporarán en su proceso de, de ajustar a esta realidad, ¿no? y otras, otras, unas cuantas cosas para nosotros sí saber que de estar presentes sí hay cosas que podemos aportar. Un ejemplo es que si la persona que estamos cuidando con demencia eh, suele salir de la casa y deambular y perderse, una posibilidad es que es, era una persona muy activa y, tenía, y tiene cierto costumbre de salir y aun si la personalidad cambia hay cierto ímpetu de hábitos que siguen hábitos ¿no? que están arraigados profundamente y puede ser que la persona necesita ejercicio y podemos asegurar que tiene oportunidades de salir a caminar porque el cuerpo se pone inquieto y la persona como de alguna forma ha quedado con esta sensación de, de necesitar moverse. Así que sí hay muchas cosas como ejercicio frecuente que puede ayudar en bajar ciertas inquietudes. ¿no? Y en nuestro trato de la persona, donde quizás más podemos aportar es algo que quizás va a ser lo más retante, que es mantenernos tranquilos. ¿No? Que si nosotros fru nos frustramos con la persona la quinta vez que le, explica, le contestamos una pregunta que hace cinco minutos acabamos de contestar, si nos frustramos, ¿no? y en la fase después también, cuando ya no pueden hablar, todo lo que nosotros estamos comunicando a la persona puede estar siendo recibido. Si comunicamos frustración, si estamos queriendo presionar, la persona percibe esto. Y es algo interesante que incluso después de que la comunicación verbal empieza a dejar de funcionar, la comunicación no verbal... La comunicación emocional. Somos personas supremamente sensibles a otros. Somos muy sociales. ¿No? Y cuando hay vínculos muy cercanos, nos percibimos. Y tal como la otra persona va a estar más sujeta a estar recibiendo o orientándose a través de los mensajes no verbales, Incluso inconscientemente, ¿no? entonces nosotros también podemos empezar a observar su elemento no verbal. Y podemos empezar a escuchar con, con todo nuestro ser lo que la otra persona está comunicando. Está angustiada, está confundida, se siente ¿no? ansiosa, está que está viviendo. Y nosotros ser un factor que responde a la necesidad que está siendo comunicado en esta forma. Y esta es una práctica de escucha activa con todo el cuerpo, con todo el corazón, con toda nuestra mente. Una práctica de hacernos realmente presentes para otra persona que, que, que paradójicamente puede permitirnos momentos de otra forma de cercanía e intimidad con nuestro ser querido, que no, no, no hubiéramos esperado. Y a veces, la persona con demencia también, ¿no? de estar perdiendo esta capacidad de cognición y memoria a corto plazo, a veces puede estar viviendo muy en el momento presente. Y hay personas que, que, que manifiestan algo como que, que, que nosotros asociamos con niños, de estar completamente presente ¿no? con lo que hay, frustrados, llorando y al otro momento felices, muy en el momento presente. Y si entramos en este espacio con la persona, hay mucho que les podemos acompañar. ¿no? Y, y, y podemos realmente estar conectando con la persona la persona va a necesitar sentirse conectado y nosotros vamos a ser las personas más indicadas para conectar pero vamos a tener todo, todas nuestras propias respuestas internas de, de tristeza que, que no es la persona que conocimos y no se relaciona ya con nosotros como la, en la relación que tuvimos. Y posiblemente seguimos queriendo esto. En vez de aceptar que esto está pasando y la persona sigue aquí. Sigue experimentando. De otra forma. ¿No? Desde otro lugar donde normalmente se conectaba y experimentaba su vida. Pero si nosotros logramos llegar a cierto, cierta forma de aceptación que esto es lo que hay. Y si podemos estar con lo que hay, podemos realmente estar con la persona. Si estamos todo el tiempo peleados, queriendo que las cosas sean distintas, entonces hay mucha frustración y sufrimiento para nosotros y nos impide de realmente aportar lo que sí se podría aportar a la persona con demencia. ¿Mm? Y en este proceso de ver los cambios, de reconocer que aquí estamos en las manos de karma, esto nos ayuda a no tomarlo personal, Realmente, si nosotros terminamos en ejes para su resentimiento, su frustración, de reconocer esta persona está viviendo su pérdida, está perdiendo sus puntos de referencia. Y por la base de cercanía que hay, cuando están tan vulnerables y nosotros estamos en esta posición de cuidarles. Vamos, va, vamos a ser quienes esperan que les protegen y, y va a haber muchos límites a lo que podemos hacer. Y esto no es nada personal, ni su reacción, ni la situación. ¿no? Y otras, otra cosa que ayuda mucho es que dentro de lo posible... Hay una regularidad en la vida de esta persona. Y esto aquí, para nosotros, queriendo acompañarlos bien y como practicantes, implica nosotros tenemos que ser sumamente flexibles para poder entrar en su mundo y adaptar a sus necesidades. Y al mismo tiempo, poder brindarles, darles una contención que puede, puede aportar algo de seguridad. Y los cambios son muy difíciles para personas con demencia porque necesitan sus puntos de referencia, los que haya. Porque muchos puntos de referencia se les están desapareciendo. Así que tener horarios regulares, no hacer, no redecorar la, el cuarto. No, yo recuerdo una amiga que tuvo que cambiar de casa. Y, con, y su mamá vivía con ella, y tomó tanto tanto esfuerzo de recrear, de tomar los mismos muebles y poner los cuadros y todo en los mismos lugares para poder reproducir lo más posible el entorno familiar a la persona. ¿No? Y, y estas son expresiones de amor que... Nunca dejan de estar dentro de nuestra capacidad. Miles formas de expresar el amor que tenemos para la persona mientras la tenemos con nosotros. Así que con esta, como estas perspectivas de cómo podemos entender este proceso y desde dónde podemos acompañar, soltando, soltando, soltando, soltando la expectativa de poder tener la persona ¿no? en la igual forma mañana que hubo hoy o ayer. Soltando ¿no? nuestra necesidad de salir ya, ya, ya de la casa porque a veces se requiere mucho más tiempo. Empezamos los procesos mucho antes para poder hacerlo estando presente con la persona. Y sí estamos soltando las ideas que tuvimos de quién es esta persona y estamos soltando en cierto cierta forma estamos soltando nuestras necesidades de tener esta persona tal como era en nuestra vida. Dado que no es factible, pero la persona por ahora sigue ahí. Sigue siendo disponible para recibir el amor que podemos expresar. Y esta es una fase, por lo tanto, a pesar del dolor, es una fase muy valiosa. Y mientras intentamos practicar paciencia, ser flexible, pero dar cierta regularidad, ¿no? cuidar de brindar emocionalmente o estar emocionalmente tranquilo, amoroso, lo más ecuánime posible para el beneficio de la persona intentando ser lo que la otra persona necesita en ese momento al mismo tiempo necesitamos por lo tanto ser suaves y tolerantes con nosotros mismos que esto es una tarea muy, muy difícil Y intentaremos, intentaremos aprender lo mejor de nosotros pero estaremos también viviendo nuestros procesos de pérdida de impotencia ¿no? de frustración así que esta misma paciencia ¿no? hay que dirigir hacia nosotros mismos viviendo este proceso y quisiera poder decir más o ofrecer más que aliviar a este proceso tan tan lamentable pero que es una parte de la experiencia humana una parte común y como cualquier parte de la experiencia humana nos brinda muchas oportunidades para crecer y para ofrecer a los demás el amor que tenemos adentro y que queremos aprender a expresar de forma cada vez mejor, aunque a veces no mejor, sino más mezclado con frustración. Pero vamos ofreciendo, ofreciendo estos últimos regalos lo mejor que podemos para nuestro ser querido y al mismo tiempo ofreciéndonos amor y aceptación a nosotros mismos en este proceso.